Saludos, apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 6607 para este viernes 12 de mayo. Supervisan nuestro sorteo delegados de apostar y lotería del Rizaraldea. Juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte. Muy atentos, queremos agradecer a los fieles apostadores de Cafeterito en todo el eje cafetero. Ganadores, atentos, su número es... 7, 4, verifiquemos, ganadores, cafeterito, día, su número es 2, 8, 7, 4, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en Apia, cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.